a compitruenos, compitruenas, bienvenidos a Pokémon Espada VGC Loque y chicos vuelvo por fin a grabar vídeos vuelvo por fin al canal de Youtube que tenía completamente abandonado estábamos a tope en Twitch, eso es cierto en Twitch sí que he hecho bastantes streaming, sobre todo de la liga Pokédraft, pero hermanos ya revivo, ya estoy aquí, he estado con problemas personales, pido perdón a todo el mundo porque sí que es cierto que gente me ha escrito diciendo Oye, sube esta serie que me estaba encantando y quiero que siga subiendo Ya lo sé, ¿vale? Ya lo sé Estamos a tope, hoy además vamos a volver a lo grande, hermanos Hoy venimos con un capitulazo de locos Me pongo los cascos y vais a flipar Por cierto, ¿qué tal todo, compañeros? Que Escribidme en los comentarios qué tal estáis, qué, qué tal ha estado este tiempo ¿Tres semanas han sido...? Creo que casi un mes eh, sin subir vídeo Pero, eh, ¿qué os ha pasado en esta época de coronavirus? ¿Estáis mejor? ¿Estáis peor? ¿Algo bueno? ¿Algo malo? Espero que todo sea bueno y, y, y, no, y, no, y no tengáis ningún problema Vale, chicos, hoy vamos a conocer a la otra rival A la rival chica, que no sé si es rival realmente Es un sucedáneo de rival, ¿vale? Es como amiga, yo nunca me quedó claro Qué hacía esa chica en esta historia realmente Básicamente poco, poco Pero bueno Salimos y nos vamos al Hotel Budeu. Quiero recordaros en qué estado estaba todo porque además he tenido que volver a randomizar el juego por una razón. Y ahora os explicaré. Ciudad Pistón, ok. Vale, es por la tarde, estoy grabando a las eh, 9 de la noche. Muy buena hora, eh, para grabar, la verdad que sí. Hay que ir al Hotel Budeu. Y allí nos encontraremos con esta chica y con el Team Gel, si no os mal, hermanos. Ahora bien, esta chica no es... ¿Cómo se llamaba en el juego original? no me acuerdo eh, no es esa chica vale es otra nueva que vais a flipar porque está guapísima o sea es que dios va a estar genial chicos va a estar genial espero que pases una buena noche y te reponga vale gracias Voy, espero dormir bien en este hotel tiene buena pinta el hotel tiene buena pinta al menos venga entramos eso sí nunca llegas a ver la habitación no creo que no hola estamos aquí estamos aquí chicos Dios, ahí está el Team Gel, esta es eh, Bueno, pical, vale, pical en este juego Dadme un segundo que voy a comprobar que esté todo bien Que se esté grabando bien, porque no me fío ni de mí mismo ni. Estamos Hola chicos, habéis conseguido escribiros sin problema por lo que veo Yeah, estamos dentro de la liga De calar ¡Anda, pical, ¿qué haces aquí? Estoy investigando el extraño Pokémon que parece andar por el bosque Oniria. Algo me dice que la leyenda de Galar guarda relación. Así que estoy yendo de aquí para allá para estudiarla a fondo. Esto es lo de mmm, la historia de Zacian y Zamacenta. Vamos a escucharla porque yo la escuché cuando aún no sabía lo de Zacian y Zamacenta y me interesa saber bien ahora eh, la historia bien. Es el héroe que según la leyenda salvó Galar hace mucho tiempo. ¿Puedo contaros más si tenéis curiosidad? Eh. Cu cuéntanoslo todo, venga. Veréis cuenta la leyenda que hace mucho tiempo apareció un vórtice negro que cubrió los cielos de Galar, conocido como la Negra Noche. Como si se hubiera tratado de un pájaro del mal agüero, de repente aparecieron Pokémon de un tamaño gigantesco que empezaron a arrasarlo todo a su paso. Pero entonces, un valeroso joven decidió hacerles frente y empuñando espada y escudo, logró derrotarlos y restablecer la paz. Vale, esto tiene que ver con esa batalla final que hay en el juego, ¿no? Esta estatua representa la efigie de aquel joven héroe. Dios somos nosotros, chicos. Somos guapardos. Y lo mismo se puede decir de aquel vórtice negro, que a día de hoy sigue siendo un misterio, fuese lo que fuese, supongo que lo de la negra noche eh, responde a la manera en que cubrió los cielos de Galar. Dios, hermanos, vivimos, viviremos la negra noche en este juego, espero. Espero, espero no perder, hermanos. Vale. Eh, sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. No sé qué me estaban hablando, pero yo creo que sí. Yo creo que sí. Vale, vamos a ir a arriba, porque es donde está el Team Gel. Y nos enfrentaremos a ellos. He randomizado el juego y ahora os lo voy a explicar por qué. Por una razón. Y es que... Eh, los Lo había hecho de una manera que no estaba del todo bien. Porque todos los Pokémon tenían 31 IVs. Y esto, en combates dobles, además, hacía que fuera imposible y muy lento jugar. vale. Entonces, lo he re-randomizado de manera que los IVs son aleatorios. Algunos serán más fuertes, otros serán menos fuertes, pero al menos... Habrá cierta fluidez, ¿vale? Los ataques serán fuertes. Porque claro, mis v sonrando. ¡Oh! ¡Nueva forma! ¡Chicos! ¡Nueva forma eh, galar de jut jut ¡De jut jut ¡Qué bueno! Vale, vamos a ver. Gulu, ¿vale? Gulu, cuidado, porque tiene una habilidad que, que, que los ataques físicos no le afectan mucho. Entonces vamos a intentar pegarle con Hidropulso a muerte. Y tengo a Nabo aquí. A nuestro poderoso futuro Togekis, ¡Qué ganas tengo de que evolucione, tío! Voy a hacer gruñido... Porque creo que atacan por físico esos dos. Hidropulso, ¿a ver cuánto le quita a ese gulo. Oh, yeah. Oh, yeah. Ahora sí le confunde. Empezamos. ¿Podemos empezar con mejor pie, chicos? Increíble. ¡Es tipo hielo! ¡Es tipo hielo ese Hut-Hut! Ese ¡Qué bueno! Es, es bonito, ¿eh? Es bonito ese Hut-Hut, chicos. Es muy bonito. Vale, y está confuso. Golpeate si te golpeaste como el NEP. ¡No! Placaje. Vale, no me va a quitar mucho porque está, además, eh, creo que le he bajado el ataque con gruñido. ¡Ah, no! Se lo bajo ahora. Vale, ahora va a pegar menos aún. Ahí que va el gruñido. El viento hielo sí que hace pupa, pero bueno, eh, es todo bajar la velocidad. Esto es competitivo máximo, ¿vale? Hidropulso. Nos quitamos al gulo del medio y aquí vamos a cambiar porque quiero pegar fuerte ese hut hut con castillo. Que es tipo eléctrico Recordaros un poco el equipo Ahora si queréis alguna especie de mini resumen Porque supongo que estáis un poco oxidados como yo Pero, buah, buah Qué ganas tengo de ver A nuestro nuevo eh, rival Nuestra nueva rival, perdón Ahí nos hace gruñido, que nos da igual porque tengamos por especial Ya no está confuso, pues ha servido de mucho, la verdad Copión, dime hace haces gruñido ¿A quién le ha hecho copión? Gruñido, perfecto Grúñeme lo que tú quieras, copi, ¡Gruñeme lo que tú quieras Venga este hidropulso, que no lo he hecho ¿Qué ha pasado? Ah, vale, es que soy más lento Por el viento, hielo, claro que sí El competitivo, chicos El fucking competitivo Será volador, entiendo, hielo volador ¡Oh! Sube. Madre mía, ha subido todo el equipo de nivel ¿Hipnosis de quién? ¡De Nabo! ¡Ah, no! De Castillo Mmm... Hipnosi... Bueno, sí, sí, sí, sí, sí, sí Vamos a quitarle gruñido Yo creo que el gruñido no es tan interesante en Castillo Porque ya tengo gruñido con otros, vale Ahí estamos. Nice up. Madre mía. Madre mía. Sube todo Kiski. Y ahora se viene el impactrueno y el hidropulso. Vamos. Ya verás este combo, chicos. Combo eléctrico-agua. Vais a flipar. Eco-voz. Cuidado. Esto va a pegar, ¿eh? Esto es tipo Hada. Vale. Bien, bien, bien, bien. Pensaba que pegaba los dos. Hidropulso. Que lo va a comer muy fresco. ¡Uh! ¡Mitad de la vida justo! Impactrueno, dime que lo matas. ¡Dime que lo matas! ¡Ah! ¡No lo mata, tío! ¡Qué mal! ¡Tiene vaya tiene una valla que aumenta sus críticos. Pero que esto que es competitivo, sombravil, no, sombravil. Sombra ya está, no, no voy a dejar que me hagas crítico, hermano. Impacto Sombra Sombravil que tiene prioridad, perfecto. Somos buenísimos, chicos, somos buenísimos. Vamos a ver si puedo quitar ahora al starter porque se está extra leveleando, si no me equivoco. Ah, bueno, no está tan mal, no está tan mal, nivel 13. Podría estar peor. Podría estar peor. Vale, primer combate solventado. La verdad es que nuestro starter pega de locos, ¿eh? Y tengo unas ganas de que evolucione y consiga el tipo fantasma que no... Que es que no sabéis, tío. No lo sabéis. Aquí, tres combates seguidos, creo. Vale. Segundo, chicos. Segundo. ¿Otra forma galar? Ojito, ¿eh? Puede haber forma galar nueva. Puede haber. Whynout y Marril. No, son normales. Vale. Whynout, Cuidado ese Whynout, que puede tener sombra trampa. Y ese Marril puede tener potencia, ¿vale? Y si tiene potencia... Ojito. Vamos con sombra build, que es súper eficaz al Wineout. Eh, y vamos a hacer grullido, no tiene sentido aquí. Beso dulce al Maril para dormir, eh, ¿con, confundirlo. Supongo que es buena idea eso, para vale. Sombra Bill. No le quito ni la mitad de la vida. Fijaos esto. Que es con los IVs random. Imaginaos si tiene todo 31 IVs. Es que con 31 IVs pegan de locos, defienden de locos. Es que es todo perfecto, ¿sabes? Y no nos interesa. Así que ahí está ese Maril confuso, que no se confunde, claro que no, porque somos así rayo burbuja para este Nabo. Cuidado, Nabo, ¿eh? No, no, no, no. Vale, salpicadura. Salpicadura lo compramos. Eh, vamos, pero vamos. Voy a insistir, yo creo, con sombra vil. Porque es lo más inteligente. Y aquí vamos a meter a Moya o a Eric, chicos. Creo que Eric lo hace mejor aquí porque es planta. ¡Ah, que tiene! Es verdad, sombra trampa, chicos. Es verdad, no puedo cambiar, mierda. Pues voy a hacer gota vital para recuperar vida. No vaya a ser que nos maten. Y no queremos eso. Confúndete, compañero. Ref... Espérate. ¿Puede que veamos un refuerzo de salpicadura? Sería increíble, tío. Sería increíble ver esa jugada, tío. Ahí está. Ojo porque la i así está al máximo de los rivales, eh. Gota vital. Perfecto. Nos recuperamos la vida. Wainaut es muy lento. Otogepi es muy rápido. Pero eh, me suena a un Pokémon bastante lento, ¿no? Quiero decir. Pablo recupera toda la vida. Pablo no está en, no está en peligro. Refuerzo más otra vez. Este chico es un genio Voy a ponerme un poco más de luz Porque creo que estoy un poco... Ahí estamos Mucho mejor Sombra Bill Terminamos con Out. Y yo creo que... destructor. Es que me seduce Y Se ya está confuso Y Gota ya no tiene sentido Vamos a hacer Destructor Yo qué sé Es que Marley lo pega por físico Así que ruñido tampoco tiene sentido Sombra Bill. Ahora matamos al Out Y ahora sí que podemos cambiar, ¿vale? Pero tenemos que hacer este turno Perfecto Wynout para tu casa pa tu casa, crack Y... Nos subimos de nivel Ok Destructor, a ver cuánto le quita, va a ser una risa, ¿no? Es que, es que toca mi tío, hasta que no evolucione ahora mismo es que es inútil Le tengo puesto ahí como el primero para poder usarlo mucho y que, y, que, y que sea evolucionado rápido Porque sabéis que va por felicidad, ¿no? Que por cierto, tenéis que decirme cómo se consigue más felicidad en este juego, porque no lo sé ¿Habrá algo para cortar el pelo y esas cosas? Vamos con Castillo, ¿no? Es que lo malo de sacar a Eric aquí es que puede tener herbívoro, ¿vale? Como el mío. Nuestro Marvel tiene herbívoro y ese herbívoro podría ser un problema. Así que no queremos subir el ataque. A pesar de que no ataca por físico. Eh, tiene Raibor. Ahí Sombra le quita poco, la verdad. Ya no está. La verdad es que la confusión me ha servido de mucho en estos combates, chicos. Hidro... Bueno, bueno, bueno. Tres PS. Madre mía. Increíble este Marrill. Cómo nos está poniendo contra las cuerdas. Sombra Impacto no se ve más rápido que Marvel vamos a ver, los sombra obviamente es más rápido porque es prioritario. ¿y el impacto no. vale bien, castillo es rapidillo así me gusta y me ha salido un pareadillo ¿qué os parece? perfecto marga tu casa ¿y qué más tienes? oh, sí suben de nivel, encanto, ¿quién? <ríe> togepi mejor gruñido o encanto, ¿qué es mejor chicos? Es que encanto es single target y gruñido es doble target. Vamos a poner a quitar un gruñido. Porque yo creo que encanto puede ser más interesante. Al fin y al cabo, imagínate que tienes un especial de un físico. Te interesa más bajarle la mitad del ataque físico a uno que la mitad a cada uno. ¡Mega gotar! ¡Vamos, Eric! ¡Vamos, Eric, campeón! ¡Que tú puedes! Aprendes Mega Gotar en vez de absorber. Que eso viene muy bien. Ahí lo llevas, bebé. Y, chicos, queda el último combate. Y vais a conocer a nuestra nueva rival. Que obviamente es Pokétu. Bueno, Pocket. No voy a decir nada, no voy a decir nada Porque ahora lo veréis Venga, ahora es combate con Havix Ahora es combate con Havix Havix, hermano Chócala Vamos a vencer a este Team Gel Cuidado porque ahora es más difícil, eh Nuestro equipo es bastante bueno A ver qué tiene Havix que nos pueda ayudar Con y Rocky Con B y Rokidí Va por, por rima esto, eh Y él me saca Rockraft. Wow, Rokraff poderoso Claro que sí, Rockritaf pues vamos a Vamos a hacer hidropulso a Rookie D. Aunque, es que ah, este Rockraft no va a tener nada de tipo roca para atacar ese combino, Ahí va el Madre mía, lo que le quitan ellos picadura, cuidado que esto puede hacer Bupa Todo bien, todo bien, Rockraft placaje. ¡No! al otro! al otro, hermano! Picotazo, vale. va por mí, no, sí. Focus, ultra focus. Hidropulso aquí. <coughs> cuidado que tienen cuatro Pokémon, eh. Cuidado que tienen cuatro, chicos. Ahí va el hidropulso, combi, B para su casa y el plagaje termina con Y Vale, se vienen otros dos. Vamos allá. Pórtate bien, ¿eh? Suba al 14. Es que estoy extraeleveando a Pablo, ¿eh? Va a haber que quitar a Pablo, chicos. Plagaje de Rokrath. Perfecto. A ver qué dos me saca. Según los dos que me saque, ¿cambiamos o no cambiamos? A ver qué tienes, crack. ¿Qué me sacas? ¡Impid! ¡Impid! ¡Este es el, el nuevo! ¡Este es el nuevo, chicos! ¡Impid ¡Qué guapo está, eh! ¡Eh! Un like por este Impin' Galar, que está brutal, pero brutal. Y Jumper... Uh, Jumper, vale, sí, cambiamos. Vamos a meter Jumper, Jumper... Mm, vamos a meter a Eric. Yo creo que Eric aquí lo hace bien, ¿vale? Estoy usando a todos los que puedo. Intento usaros a todos, ¿vale? No, si no es un solo que sea... Perdón, ¿vale? Estoy intentándolo. Hago todo lo posible. Sorpresa de Impin', perfecto, porque no habríamos atacado. Nos viene bien Y malicioso de Rockraft Perfecto Esto baja la defensa Y somos físicos Tenemos buena baza Si no recuerdo mal Joder, estoy quedando sin voz Como si no ataque Hace que no grabo mil años Chicos Oh Vale Vale, perfecto Por Rockraft A mí déjame en paz Jumper, no me paralices Aunque puede ser más rápido él eh. Buena baza Al impeding. Es eficaz Neu? Ah, es que es Hada Fuck Es Hada Hada fantasma Si no recuerdo mal eh, esta, esta forma galar Impresionar, es muy eficaz. Nada, vamos a hacer buena baza. Que va a pegar más fuerte. Creo que, creo que es más fuerte igualmente. Rayo confuso. A mí, dejadme en paz. Centraos en ese Rockraft que es muy peligroso. Es muy peligroso, chicos. Atacadle. Claro que sí. Buena baza. Vamos allá. ¡Oh, sí, bebé! Claro que sí. Moflete estático, a por mí, ¿no? A ver. Era lógico, ¿vale? Esta jugada era lógica. Moflete estático. Le está sirviendo, le está sirviendo bastante Placaje, bien Bien, compañero Claro, es que él está obligado a atacar al Jumper Porque eh, Impidim es tipo fantasma Y no le afecta ese placaje Vamos con Impresionar Sombra build de Impidim a por Rockraft, obviamente mí no vas a ir siendo siniestro Y Mordisco de ya uh, Vale, perfecto Soy buenísimo Impresionar Que se lleva nuestro amigo Impidim a tu casa y ahora solo queda Jumper, que no creo que me pueda matar realmente. O sea, está bastante jodido ese Jumper. ¿Para qué negarlo? Voy a hacerle buena baza. O me a agotar incluso. Pero bueno, es que creo que le hemos bajado la defensa. Con, no, con el ataque, verdad Mordisco de Jumper. ¿Qué ha sonado? ¡Loco! Tengo te, tengo activado el audio de algo, no sé lo que es. No sé lo que es. Vale, buena baza. quieres eh, más... Po Vale, da igual, ya está, se acabó. <risa> y iba a preguntarle a nuestro amigo Javi si tenía más Pokémon, pero casi que nos no da igual, porque hemos terminado con el Team Jail. Perfecto, chicos. Y ahora os presento a nuestra nueva y compañera rival. Vamos a verla. A ver si os recuerda a alguien. Decid quién es antes de que diga su nombre, ¿vale? Oye, oye, toca perder. Oye, oye. ¿Se puede saber qué estáis haciendo, sobrutos? Vale. A ver si no. A ver si no lo dice... lara -chan! ¡Ahí está! ¡Lara-chan! ¿Habéis visto el pelo que lleva ahora Lara-chan? ¿Lo ¿La habéis visto? Porque lleva el mismo pelo que tiene ahora mismo nuestro personaje. Bueno, a ver, el mismo, el mismo. El mismo, el mismo, obviamente no, pero muy parecido con las mechas azules esas eh, la, el, que se ha teñido que están guapísimas. Pues aquí están. <ríe> me mola mazo, tío, me mola mazo. Lo he hecho yo, eh. Lo he hecho yo, chavales. Que soy el puto amo aquí editando modelos. No, es coña, es coña. Perdonad, el Team G.L. es una asociación de hinchas. Bueno, Lara-chan no tiene una asociación de hinchas así, la verdad. Pero, oye, tiene unos subs de locos. ¡Venga, todos para casa! Y se van. ¿Qué tal Lara? Podría haber puesto Lara, ¿vale? Pero quería que se supiera que era Lara-chan. Eh, Están tan alelados por animarme que se ponen un poco bordes con los demás aspirantes. Siento que se os han incordiado. Os parece... Eh, os gusta el modelito, ¿eh? Que le cambia el modelito, chicos. Que ya no va en modo emo, ¿eh? En modo... En mo ¿Cómo se dice? En modo... Eh, gótico, ¿no? Es el, el, el estilo que tenía Ahora ya no, ahora ya está así Un vestidito verde, chicos, una chaqueta así como azul verde rosa me cago en sapito, Patrick, que está chulísima Y ojos amarillos le he puesto Porque sí, porque le he cambiado los ojos porque me apetece Chicos, me apetece Hay que inscribirse aquí si no recuerdo mal Y ahora Se viene la presentación de los líderes de gimnasio Pero quiero dejarlo para el próximo episodio Porque, a ver, ya está todo preparado Ya están todos los líderes perfectos todo, Todo, todo perfecto pero quiero que eso lo veáis en el próximo capítulo. Para usarlo de aliciente, ¿vale? Que estéis deseando ver a esos líderes... A esos poquetubes convertidos en líderes de gimnasio. Que la verdad que creo que han quedado muy guapos. Pero muy, muy guapos. Sobre todo alguno que otro me ha gustado más que... Hay algunos que me han quedado mejor y otros que peor, ¿vale? He hecho todo lo posible porque esté guay. Pero no he sido capaz de hacer algunos top, top, top. Voy a ver si puedo... ¿Aquí hay algo que conseguir? Creo que sí. Pero es que, tío, es que no me acuerdo. Lo miraré fuera de cámara porque sé que aquí te daban algo en algún sitio... Pero no recuerdo ni dónde, ni qué, ni por qué. ¿Hola? Yo entro aquí en las habitaciones de hotel. Imagínate, tío, que estás en tu hotel. Tan a gusto, mirando por la ventana. Cosa que es poco probable, pero podría ser. Y entra una chica a decirte hola qué hace. Entonces, vale, bueno, esto es dinero. Esto es dinero. No viene mal. No viene nunca mal para comprar cositas. Vamos a ver. A lo mejor nos da algo más interesante. Es que, claro, eh, en estos juegos a veces te dan basura de juego de tal, que no vale para lo que es... Bueno, aquí... Esta vez es mi habitación, supongo, porque está vacía. ¿Algo más por aquí? Más ascensor... ¡Oh, sí! Vale. Entramos aquí. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, padre, hijo! Espero que la estrella desee sea tu muñequera, Dinamax. Vale. ¿Y tú? ¡Oh! ¡Tienes muñequera, Dinamax! ¡Qué guapo! Vale, pero todavía no la hemos usado... Eh, no la hemos puesto en práctica. Hasta el gim... ¡Buah, chavales! El gimnasio. ¡Buah! ¡Buah! Vais a flipar. Vais a flipar con el gimnasio, ¿eh? No sé muy bien qué Pokémon tendrá... O sea, obviamente no, no puedo saber qué Pokémon tendrá eh, el líder. Pero sé que va a tener Gigamax. Bueno, D Dinamax. Y ojito, ¿eh? Ojito con ese Dinamax, chicos. Vamos a pasar... Ahí, ahí sí que va a morir Pokémon. Ahí sí que van a morir. Porque aquí, bueno, nos reímos. Pero en un combate doble con Dinamax ya no nos reímos tanto, chavales. Vale, vamos a ir al gimnasio. Porque tenemos que... Hola, Lara. ¿Qué pasa, Lara-chan. Lara-chan. Ahí está, hola oh, aspirante, está a punto de comenzar Venga, sí, acompáñame Así tardamos menos, sí, total Para lo que hay que hacer <tose> Lo ves, hemos llegado en un abrir y cerrar de ojos Entramos Están guapos, tío, los escenarios de este juego, eh Están muy guapos, pero muy, que muy guapos Ok, estadio de pistón Chicos, aquí Donde no hay No, eh, sí, aquí Vamos a dejar el episodio de hoy Porque quiero que mañana Llevamos 20 minutos, mañana veáis Estos líderes de gimnasio que son cremita, y capturaremos Pokémon así que, dejad comentario, dejad un like para conseguir un mote, y chicos nos vemos en el próximo episodio de Pokémon Espada VGC Loque que lo voy a grabar ya mismo, así que tranquilos porque vais a tener más de un episodio, no va a ser un episodio y desaparezco, no tranquilos, vuelve la normalidad vuelve la constancia nos vemos chicos, chao, chao